¿Has escuchado alguna vez algo sobre The Rake? Se trata de una criatura que tiene una apariencia humanoide y que no tiene un origen definido. Algunos señalan que hay registros de su existencia en escritos del siglo XVII, mientras otros dicen que simplemente apareció originalmente en internet como una creepypasta. Independientemente del debate sobre su verdadero origen, se dice que esta criatura ataca a los humanos por razones desconocidas. Y en ciertas ocasiones, causa a sus víctimas un gran trauma psicológico. The Rake también se ha vinculado a figuras alternativas como Slenderman, el hombre anormalmente alto y delgado que aparece misteriosamente en los bosques. Una teoría es que The Rake podría ser un discípulo de Slenderman, sujeto a su propia conducta y acciones, pero tal vez The Rake sea más real de lo que creemos. Estás a punto de entrar a mi canal de investigación, Oxlack. Misteriosa Criatura Un desconcertante video de una cámara de seguridad que circula en internet muestra lo que parece ser una especie de humanoide pálido justo en la entrada de una casa en Kentucky, Estados Unidos. El inquietante video fue compartido en Instagram la semana pasada por el usuario Douglas Windsor McLooney, quien explicó que el supuesto encuentro ocurrió en el exterior de una cabaña cerca del área de Red River George. En las imágenes se puede ver una figura blanca moviéndose lentamente y con cierta cautela, por lo que parece ser una entrada, como si tuviera miedo a ser visto. No se mueve como humano, se mueve casi como si sus rótulas estuvieran apuntando hacia atrás. Me recuerda a Gollum del de Señor de los Anillos y en los últimos segundos se le pueden ver las costillas y prácticamente los huesos de su esqueleto, escribió Douglas. En cuanto a lo que podría ser la entidad, algunos internautas han sugerido que puede ser de naturaleza sobrenatural, y algunos lo comparan con la criatura folclórica conocida como The Reich. Sin embargo, otros han ofrecido otra posibilidad bastante interesante, un wendigo, un ser sobrenatural que pertenece a las tradiciones espirituales de las primeras naciones en Norteamérica. Los huéndigos son descritos como poderosos monstruos que tienen el deseo de matar y comerse a sus víctimas. En la mayoría de las leyendas, los humanos se transforman en huéndigos debido a su codicia o debilidad. Varias tradiciones indígenas consideran que estos seres mitológicos son peligrosos debido a su sed de sangre y su capacidad para infectar a personas o comunidades sanas con el mal. Cuando come carne humana, la persona se convierte en una bestia impulsada únicamente por el hambre. Lo mismo que los creó, los perseguirá por el resto de sus vidas. Pasarán el resto de su tiempo en esta tierra hambrientos y solo obtendrán paz momentánea cuando coman activamente a otra persona. Pero los más escépticos argumentan que el intruso es simplemente una persona que puede estar en la entrada con intenciones de robar los vehículos aparcados e incluso con otras intenciones más siniestras. Otra posibilidad es que el video sea simplemente un engaño más de internet. ¿Qué opinas sobre la misteriosa criatura? ¿Será The Rake? ¿Un Wendigo? ¿Una persona intentando robar? ¿O simplemente un engaño? Por favor escríbeme en los comentarios tu opinión. Déjame un like y comparte el video. Suscríbete también y recuerda que me puedes apoyar si te gusta mi contenido dándome una donación en mi PayPal que a continuación te dejaré poxlacinvestigador arroba gmail, punto com. Muchas gracias por todo el apoyo y nos vemos en el siguiente video.